Diamantina, por primera vez te encuentras en el confesionario ¿Qué le dirías al equipo azul? Que se cuide porque el equipo rojo va a ser el eh, ganador de la segunda temporada ¿Y qué le dirías a la Brenda si sería tu rival? Que se cuide porque yo sí voy a ganar ¿Y te pareció justo la actitud que hizo Sequio en día de la competencia? No, porque, porque en vez que dé el ejemplo a no juego, chao, adiós, eso no, es, eso no es justo ¿Y qué le dirías a tu equipo? Que se esfuerce para ser los ganadores de la segunda temporada ¿Y si es que Ana Claudia pasaría al azul?